Maestra Ana Luisa Arias, que se llevó a cabo aquí en el Recinto UAS San Francisco de Macorís, este festival séptimo que por siete años se lleva desarrollando aquí en el Recinto UAS de San Francisco de Macorís, lo que convierte en este momento a San Francisco de Macorís como la capital de la cultura de la República Dominicana. Este séptimo festival dedicado al poeta Manuel Mora Serrano, quien de manera virtual estuvo... También externando algunas palabras de agradecimiento y resaltando eh, la capacidad de nuestra región del Nordeste y ese esfuerzo que hace cada día porque la cultura eh, permanezca en toda esta región. Así que estuvimos participando nosotros ahí junto a nuestro amigo. Benito Antonio, un evento hermosísimo que se llevó a cabo guardando todo el protocolo y las limitaciones con las invitaciones por la situación eh, que estamos viviendo de pandemia. Estuvo participando el señor Eugenio Vargas, director ejecutivo de este grupo Telenor, eh, quien como empresa se hizo una alianza estratégica con, esta, con este festival, de Cultura Internacional que por siete años se lleva haciendo, realizando aquí en San Francisco de Macorís el recinto UAS de esta ciudad. Así que una vez más, Telenopa ratifica el compromiso que tiene con esos eventos que contribuyen al desarrollo de toda esta región. Eh, también el director del recinto UAS, el maestro Miguel Medina, tiene unas palabras muy pero muy interesantes hablando sobre este importante festival y sobre la maestra Ana Luisa Aria, quien ya pasó a mejor vida, pero que dejó huellas y muestra de eso es eh, la acción de este festival que durante siete años se lleva desarrollándose, <coughs> inspirado eh, por esta gran maestra eh, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una serie de figuras y personalidades pues, se dieron cita, tanto eh, presencial como virtual, estuvieron participando en este festival que se inició en el día de ayer y que durante tres días se estará llevando a cabo aquí en San Francisco de Macorís. Así que felicitamos al recinto Was de aquí de San Francisco de Macorís por ese importante evento que en el día de ayer pues convierte a San Francisco de Macorís como la capital cultural. Señor Ramón Antigua. El tema que vamos a compartir en esta primera parte es referirnos, o más bien oír su opinión con respecto a este informe que ha, que ha dado la Policía Nacional, donde dice que se, eh, que la delincuencia en el país, en la República Dominicana, pues ha mejorado esto, pues ha causado hasta cierto punto revuelo, porque ciertamente, desde mi punto de vista, no creo que esto pueda obedecer a la verdad y quisiéramos oír por la opinión de nuestro compañero Ramón Antigua en este sentido. ¿De seguridad ciudadana? Correctamente. ¿De bueno, criminalidad? Eh, cuando hablamos de seguridad ciudadana, precisamente en el día de ayer, el ministro de Interior y Policía, eh, el señor Chubasque, pues decía que la pandemia, el COVID-19 ha impedido que se pueda implementar el plan de seguridad ciudadana como, como tiene previsto el Ministerio de Interior y Policía. Así que más adelante estaremos hablando sobre esas declaraciones que hecho Chubac. Siempre, históricamente, eh, debo decirte que en el caso de, de, de Interior y Policía, do, dos aspectos. La policía eh, ha hecho un trabajo súper extraordinario y ha sido un ente protagónico en este proceso de un año que hemos tenido de manejar la pandemia. Quizá los, los ciudadanos dominicanos con mayor alto nivel de sacrificio ha sido la policía. En algunos casos por encima de los médicos, sin dejar de reconocer el impacto importantísimo de los médicos eh, y enfermeras y personal paramédico que ha trabajado en esto, con, sobre todo con el tema de la exposición. A, a, a, al contagio y una gran cantidad de muertos de, de médicos también, enfermeras que murieron que han muerto en todo y, este y, proceso es igual también que miembros sí. de la policía y entonces también la, eh, en el otro orden la, la policía yo digo que lo de la policía porque el médico mínimamente ha tenido por lo menos seguridad respecto al lugar donde trabaja, donde realiza su trabajo y tiene la posibilidad de estar en un consultorio, en un espacio con algunas rudimentarias que permiten evitar eh, que el contagio. Pero la policía no, la policía con, con cierta, la misma ropa. Con cierta protección, como <coughs> sí. usted señala, del, por parte del médico, por su misma condición. Pero no, el, jamás Pero no pelar. La policía es eh. con la misma ropa, con las mismas herramientas, de cuando no había pandemia, tirado en la calle, intentando combatir la pandemia. Sí, porque lo que más, o, o, o lo que, ¿cómo, ¿cómo le digo? O sea, la única... Eh, protección, oiga eso, la única protección que pudo haber tenido la policía en, en esta situación era que colocaban en la entrada de los cuarteles, ¿cómo se llama? Unos, uno, unos túneles. Unos túneles, <coughs> eh, sí, para no, cuando... Guarremomen, eh, dicen los gringos. En el cuartel general de aquí, <risa> no vaya al de Vista al de Valle, que ahí no había eso. O sea, en los cuarteles. En, los cuartelitos... el, en el de Castillo sí. no había eso. Eso era el de aquí, sí. por donde entre general entonces hay, que ser, hay que ser Entonces justo. Es reconocer la, el trabajo, la, la, la, la entrega el, de, a, a que fue sometida la policía, con los mismos sueldos, con las mismas herramientas y con el alto eh, riesgo de contagio hasta llegar a la muerte en que la policía ha vivido en este momento. El tema del... del, del del toque de queda, señores, yo no sé dónde le salió a la gente tanta fuerza para enfrentar a la policía. En el tiempo en que más enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos, y, y, y ciudadanos dándole trompa, galleta, botellazo y palo a la policía, porque no sé dónde las mujeres sacaron tanta fuerza para brincarle arriba a la policía, y darle galleta a la policía y palo, claro. Cuando la intención en este momento de la misma policía haciendo su trabajo era proteger. Proteger. Cuidado. Pero te digo, no sé de dónde los ciudadanos sacaron tanta fuerza y tanta seguridad de que podían enfrentarse a la policía. Lógicamente, tampoco podemos decir que la policía tuvo un comportamiento eh, como, de, como debía. Porque ante esa acción. Pero ante, tanta, ante una acción, una reacción. Una reacción. reacción. Y todo era por la, por la custodia o la seguridad de, de, la ciudad, para, de la policía para la ciudadanía. Ahora, el tema de la, de la medición de los resultados, del posicionamiento, de la credibilidad de la sociedad respecto al trabajo de la policía que expone el señor jefe de la policía, Eduard Sánchez, <coughs> puedo decir, amigo mío, pues trabajamos juntos, porque okay. en la Suprema, amigo mío. ¿Mm? O son amigos, o él es amigo suyo, o está amigo No, mío? él es amigo mío. Ah, ok. <ríe> y más sí. <ríe> sí. <ríe> eh, el general el jefe de la policía, el director de la policía Eva Sánchez, que da a conocer una serie de, de, de datos estadísticos respecto a la disminución de la criminalidad y la inseguridad eh, eh, ciudadana en la República Dominicana. De igual manera, también hay que reconocer la instalación por parte del Ministerio de Interior y Policía de la mesa de seguridad que se ha venido instalando en todas las provincias del país. Esta mesa de seguridad persigue que junto a la alcaldía, la gobernación y las autoridades, las autoridades que tienen que ver con el tema de la seguridad, así como las instituciones de la provincia, formen parte de esa mesa de seguridad, una mesa de trabajo. Que se mantiene activa y constantemente en, en trabajos, en reuniones, para crear estrategias, mecanismos y fórmulas de combatir, de combatir la, la, la inseguridad en la República Dominicana. Bueno, aquí, y que aquí, aquí existe aquí podemos, en alto, San Francisco. Aquí podemos en Fe testimonio de que ciertamente de que esa, mesa que, esa mesa de seguridad funciona porque cada cierto tiempo se reúnen y hacen ese tipo de evaluación. Entonces, aquí es, el, es un testimonio, un ejemplo. Sí. De que de la eso. mesa de seguridad sí. funciona, que se está sí, reuniendo. Sí, sí. Y, y hay datos, eh, yo manejo de informaciones, de, las que manejan ustedes la, también, todos nuestros amigos televidentes, las que manejamos todos de que se está estableciendo en todas las provincias y en todas las provincias está funcionando bien la mesa de seguridad. Ahora, esos datos estadísticos... Yo que eso es una acción eh, eh, eh, eh, producto de la nueva gestión como ministro de Interior y Policía de, de, de del, del, del, del compueblano respecto a la región Chubasque, Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, nagüero de, de, de, de, de nacimiento, eh, y que ha, hecho una, ha estado realizando una gestión eh, sumamente importante en el Ministerio de, de, de Interior y Policía. Sin dejar yo de reconocer, porque no me guardo nada, que en el tema de la, de la, del porte y tenencia de armas de fuego hay un error ahí en esa estrategia. Porque el ministro establece que van a desarmar a la población y que hay que entregar las armas. ¿Cuál es el control que tiene el Ministerio de Interior y Policía respecto a los, porta, a los portadores de armas de fuego o los tenedores de armas de fuego? Es la que está registrado. ¿Tú sabes qué va a suceder? Como en el caso de Edenorte, de, de Norte, Impuestos sobre la Renta, que si tú vas y te registras en Impuestos, impuestos Internos, te llevó Checheré. Te fuñiste, como dice la gente de la calle. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tú pagas el impuesto en Impuestos Internos por, por ti y por, y, y por los que no lo pagan, por los que lo evaden. Y por lo que le dan privilegios. Entonces, el tema de, de, del registro de un arma en fuego aquí en este país se ha convertido en un problema. Primero, tú eres el único que paga. Pero dice el ministro de Interior y Policía que hay más de un millón de armas de fuego en la República Dominicana. Y apenas dos o trescientas mil de ellas son eh, legales. Las horas son ilegales. Entonces... Ese tema de la de la del desarme de la población, lo que hay que trabajarlo es a los que, no tienen, a los que no tienen permiso, a los que la tienen ilegal, a los que la traen de Haití, no a los que la traen de Haití. No ponérsela difícil al que regularmente va a eh, actualizar su licencia con el pago de los impuestos. Claro, y que generalmente el que se arriesga a, a, a tenerla legal, es una gente que tiene responsabilidad. Además, cualquier cosa, cualquier uso incorrecto o indebido que haga de esa arma de fuego, está registrado claro, ahí. Claro. ¿Usted sabe dónde lo va a encontrar? Ahora, ¿qué control tiene usted de las armas ilegales que se traen por Haití? De las armas ilegales que se traen en la caja de, de, de, de, de, de, de, de, de comida tampoco, de, de Estados Unidos. se puede tener control de esa? De no, esa arma. es que no, no hay forma. Ahí es que hay que trabajar. Ahora, ¿cómo se trabaja ahí? Con los organismos de inteligencia que están adscritos al Ministerio de Interior y Policía vigilancia, observación. Porque, ¿cuántas armas del, de, del tiroteo de San Martín, del mes de enero, recuerda? Que dice que se recogieron más de están mil casquillos. Están incautadas. ¿Cuántas están incautadas? ¿Cuánto hay presos? Pero peor aún, ¿cuántas están registradas de esas? Ah, que no han podido conseguir una sola arma de esas que se dispararon ahí? ¿Por qué? Porque no están registradas. Entonces, si yo tuviera una situación, a mí me encuentro donde quiera. Entonces... Hay que, hay que observar eso, eh, eh, el señor ministro de Interior y Policía. De las estadísticas, que es el tema que, que, que tú te expones, todos los jefes sí, porque, de la policía... Disculpe, Antigua, porque eh, usted ha hecho una un esbozo eh, con, hablando sobre la policía y todo eso, pero nada de lo que hemos dicho, de lo que tú has dicho, pues... Eh, hasta cierto punto pudiese justificar el hecho que ahora se diera un informe de que hemos mejorado en cuanto a la parte de la delincuencia en la República Dominicana porque todavía no hay no, hay, no ha pasado el tiempo necesario como para como tú poder medir porque señores, la, la gente lo que usted es que los funcionarios después que lo <coughs> son, a partir de que lo son creen como que que los que nos quedamos aquí, que no somos funcionarios, como que no, no, no, penemos, no, no, no pensamos, no tenemos eh, cabeza, no tenemos cerebro. Señores, nadie come na, nadie come eh, se come una mazorca que maíz al otro día de sembrar una semilla, un de, de lo que sí podemos estar seguros, Antigua, es que con estas acciones y esta, esta hiperactividad que ha tenido Jesús Vázquez como ministro del Interior de Interior y Policía posteriormente sí Vamos recoger, podemos hacer beneficios. una evaluación. Por ejemplo, decía el ministro que él es partidario y así eh, lo tiene previsto de que, por ejemplo, que llegue la modernidad, que llegue la tecnología a los cuarteles de la policía en la República Dominicana. Yo creo que de lograr eso, esa podría ser otra acción que podría contribuir de manera significativa que ciertamente pudiéramos mejorar nosotros en materia de delincuencia, de control de delincuencia en la República Dominicana. Por eso hablo de los beneficios, de, la, de las estrategias, de las bondades de esta gestión de las cosas buenas que se están haciendo en el Ministerio de Interior y Policía y en la, policía, en la propia Dirección General de la Policía. Que hay una vinculación directa porque el jefe, de, el, el jefe inmediato del jefe de la Policía es el Ministro de Interior y Policía por un tema de ley. Entonces hemos estado bosquejando las, los beneficios, las bondades las cosas buenas que se han estado haciendo que habrán de rendir un, un, un resultado positivo. Ahora, yo dudo que estos datos puedan ser tan tan evidentes, tan, evidente, tan exactos, como dice. En lo que va del trimestre, ciertamente tenemos una tendencia a la baja, en las estadísticas que tenemos, que ha bajado un 26% el reporte de casos de raterismo, eh, en una clara tendencia a, a la baja, como manifiesta el jefe de la policía. O sea, el raterismo es los pequeños robitos, eh, de uno que se roba unos tenis en una casa, eso es raterismo. O sea, ¿qué, ¿Qué mecanismo se utiliza para evaluar que eso sea así? No sé, por eso es que te digo que habría que ver cuál es el mecanismo. Pero por, sí porque, hay, una, porque, hay una cosa, sí, todos los jefes de la policía por, cuando tienen en los primeros tres o seis meses, ellos se autoevalúan. Sí. Porque lo que sí... Podremos tener una manera de hacer ese tipo de evaluación cuando llegue eso que dice, que dijo ayer el ministro de que cuando llegue la modernidad, cuando eh, se tecnifiquen los cuarteles que tenemos en la República Dominicana, los cuarteles de la Policía Nacional, ahí sí podríamos tener nosotros una, una, una manera, un mecanismo de hacer ese tipo de evaluación donde pudiera ser más certero esa evaluación. Pero Hasta el momento yo, yo no creo que haya o sea, Forma de cómo hacer ese balanceo, bueno, ¿Cómo eh, Que vayan y midan cómo está eh, Caperuza 1 para que tú veas que toda la noche Roban Unos ladroncitos y se suben Y se denuncian y Entonces, nada